Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 6799 de Dorado Tarde para hoy viernes 12 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Sabías que jugando paga millonario en Bogotá y con Dinamarca desde la aplicación o la web paga todo? Estás más cerca de ser millonario por tan solo 3 mil pesitos. Sigo incluido ganar más de 700 millones de pesos, preparados porque aquí está el resultado ganador 8, 9 4, 8 verifiquemos el resultado ganador 8, 9, 4 8, 89, 48, delegado es correcto el resultado, es correcto felicidades a los ganadores y juegue siempre chance legal en paga todo, paga todo para todo, feliz tarde